Cuando buscábamos ya aquí desconcertado, el te no comprendía. tierras tejas perdía la noción del tiempo y en una misma vereda se perdía porque Francisco Villa. General. Yo cuando leer o no te pasaba. Francisco Villa sentado del norte. La guerra no era con las armas, ni levantar pueblos, ni luchar contra el invasor, sino buscar el malentino universal. Mujer mexicana, conectarlo en el lugar, tierra del silencio, cerca de tu tierra natal. Centauro del norte, la fama individual, mata la esperanza y ensalza más al impaso y aumenta más el dolor. apuntaste y cegaste a más de dos eso no era cosa mía mucho menos para dos te perdiste del camino eso no es cosa mía tampoco es de Dios Carranza dio paso al gobierno americano En febrero allá por el año 23 12.300 entre ejército y aeroplano Francisco Villa queriendo lo Miedo Miedo que trae Pensaban que aquí era como allá